Muchísimas gracias, de verdad. Por pues muchos que hubiéramos aquí arriba, si no estuvierais vosotros, no tendría sentido. Así que muchísimas gracias por la colaboración. Y vamos a despedirnos ya. Con un charro, ahí está. Es como, como la despedida Y, por supuesto, la llave de la alegría. Por encima del mi de mi madre! ¡Mira, mi madre! Don't get old!